Estamos de vuelta, mis amigos, en De Mañana, su programa de cada día. Desde las 7 de la mañana hasta las 10, un equipo profesional brindándole noticias, informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. Y precisamente eh, decíamos al momento de irnos a la pausa que cuando regresáramos íbamos a tener la presencia de Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, mm. con quien vamos a conversar. Buenos días, Tony. Buenos días. días. Buenos días, amado Y en ti, yo creo que saludar a todo el elenco, sí. pues son suficientes, ¿verdad? Buenos días. Eh, De todas maneras, son figuras, tale talentos de Telenor, ¿verdad? Nacieron Así aquí es. y se formaron aquí. Yo creo que es una muestra de la escuela de comunicación que ha sido Telenor. Así es. De San Francisco de Macorís y el Nordeste. Así es, y, sí. y, el país, y el que han llegado a la televisión nacional. Claro que sí, sí. claro que sí. Tony De hecho Tony, tú eres un talento, Telenor también Soy un producto de Telenor sí, Así sí. es Tony, Quisiera que me dijeras Como no hemos tenido oportunidad de encontrarnos Y saludar a Antonio María En puntos encontrados Porque claro. hemos tenido unos fines de semana ocupados Te tiene la tuya guardada eh, Me imagino <risa> La salida de Leonel Fernández Al partido de la liberación dominicana Para ti Ha sido insignificante eh, bueno, nadie, ¿cómo va a ser? Nad, nadie puede decir que una salida de, de un presidente de un partido, de un hombre que ha sido tres veces presidente, tiene que ser, puede ser insincitado. Lo que pasa es que he visto a algunos compañeros tuyos que lo han minimizado. Bueno, eh, la, esa es la parte de la política, ¿verdad? En definitiva, eh, así como Leonel lo quiere poner muy grande, la, la otra parte contraria tiene que ponerlo pequeño. Eh, indiscutiblemente que el presidente Leonel Fernández tiene un peso específico en la sociedad dominicana eh, eso es una verdad que nadie le puede negar una cosa es eso y otra cosa es que tenía problemas y tiene problemas para ser candidato porque ya Lionel el desgaste lo llevó a que real efectivamente la mayoría del pueblo dominicano no lo quería como candidato para un cuarto periodo y el PLD, fundamentalmente el comité político se dio cuenta de eso y este, consideraba que Lionel debía reservarse ya reservarse ya bueno es un criterio y eh, recuerda que tú tienes una interna propia del partido La Liberación Dominicana y ustedes votaron allí el pueblo no votó eh, específicamente para eh, para lo que sucedió en el PLD bueno las elecciones del PLD fueron abiertas todo el pueblo tenía derecho a votar además el partido se se maneja en base a números en base a estudios un, Imagínense, el Comité Político del PLD es el principal organismo político del país. Y esos números fueron lo que le dijeron a ustedes que, que Gonzalo Castilla era la mejor opción para ser candidato a la presidencia. De los que estaban aspirando, sí. Eso fue, esos números se los dijeron. Eso mismo Por número. encima de... Dominguez Dominguez fue el que tuvo ¿Domiguelo? la mayor ¿Domiguelo? mayoría. De Margarita y sí, todo así eso. eso. Los números así dijeron que fue a Margarita. Así mismo es. Bueno, que Margarita, es. Margarita... No, no digo yo que fue el pero los No participó. En el, el caso de Penco, eh, donde, de donde yo vengo, Penco es un hombre grande, un hombre elegante, un hombre... ¿Tú eres del de de sur? Sí, no, de aquí del Cibao. Tony, sí, no, de aquí porque es flaco? No, no, no. Una no, preguntita. No, no, no, no, no, un realengo es un penco. Ustedes aquí, no son de campo. Tony, eh, ¿se, ha puesto en duda, no, no se ha puesto en duda la capacidad eh, de Gonzalo Castillo para gestionar el manejo que tiene. Ya eso lo conocemos. El perfil de él como candidato, y eso que cita a Sócrates de alguna manera. ¿Creen ustedes que con Gonzalo, a diferencia de otros, te la estoy haciendo más puntual lo que él decía, que no íbamos ya de vida por el tema del penco, ¿creen ustedes que sería más fácil o qué tan... ¿cómo sería la situación del PLD de llevar a este señor a que sea presidente? A propósito de que también ayer vimos... A un Danilo Medina saliendo a las calles Con el con el candidato Mira eh, Si Lionel Fernández no hubiese sido Exacto. candidato Del PLD no llega a la presidencia De la república ¿Por, ¿por qué? Porque si tú no Pero tienes un partido comparar. Un partido político tú me, eh, Déjame desarrollar las respuestas si, si es posible eh, Un partido político Nadie sin un partido político Fuerte puede ser candidato Mira aquí ah. tenemos ejemplos San Francisco Macorís, que hay personas muy conocidas, no. muchas no, no, no, no. gracias. No. Yo no tomo café, muchas gracias. Eh, personas muy conocidas, muy populares, que han ido por partiditos pequeños y no han, no, sé, no han podido competir. Que, no han podido competir. Pero yo pienso ejemplo, que tú tienes que admitir, tú tienes que admitir. O sea, eso que tú acabas de decir eh, tiene valor eh, para ti porque es tu percepción, pero yo dif difiero de eso en el sentido siguiente. El candidato también tiene que tener condiciones particulares. Sí. Como por ejemplo, el hecho de que vaya, eh, qué sé yo, un personaje desconocido. Un penco. Un personaje un un penco. desconocido por el PLD que era el partido más grande del país hasta hace poco, cuando es, se divide. Es, es, es. Eh, Tony, es. Eh, no vamos a entrar en esa discusión sí. porque no me conviene ¿no? por las razones que tú sabes sí. pero bueno, la cuestión es la vamos siguiente vamos a preguntarle a él la cuestión ah, es contestar, la siguiente he podido contestar en la primera el pregunta. candidato también uh -huh. debe tener no, condiciones hablando, Tony. No me sí. la primera. Sí. Tony el candidato debe tener condiciones él sí. sí. se está sumando a lo que yo decía vamos a ¿quién ha dicho que Gonzalo Castillo no tiene condiciones? pero espérate pero espérate el asunto que tú decías de Leonel Fernández. Leonel Fernández ganó porque fue por el PLD. No, claro. Leonel Fernández ganó porque además de ir Comparar por un partido Leonel grande con, con y uno de los principales partidos de este país, es un individuo con sobradas condiciones. <risa> No, pero no estamos para de hacerlo que... incluso de cualquier partido y lo lograrlo. ¿Cómo? No estamos, no estamos no, hablando no. de las condiciones. Pero, claro, claro, eso Es decir, Hipólito ganó sin condiciones. Hipólito ganó sin condiciones. No, no, no. Es que sí. tú no es que tú trabajar, puedes ponerte una venda en los ojos. Sí, no, pero no venden los ojos. Porque, porque porque no es, es que, es ido, que estoy hablando. Bueno, pero estamos eh, en un debate, no, no, no un entrevista, debate, no. Prevista, no, no es un eh, debate, vamos, es un debate donde... Vamos a de sacar la información. Tony tiene que dejarme ¿Sí? debatir con él, porque a Tony sí. lo, lo hice estrella yo, sí. que sí. lo metí a la televisión. Cuatro preguntas, <risa> cuatro preguntas. Y no ya vamos a permitirle el, el, el, el claro. La primera. La, primera. la primera, ya yo, se me olvidó la primera, la primera, <risa> la primera es de que... Real, y efectivamente, yo te contesté la tuya. Es decir, okay. no Reconoce puede... Reconoce que Lionel tiene, un peso, tiene un, peso un peso específico en el okay, país. Eso, claro no, sí. eso no puede discutirlo y, nadie. Okay, eso es una cosa ya. diferente. En el caso de Gonzalo Castillo, eh, ¿quién ha dicho que no tiene condiciones? Todo Pero el es mundo. Una campaña todo el mundo lo ha dicho, Tony, Todo el mundo. Gonzalo Castillo. Y sus actuaciones públicas, Tony, lo ha dicho. Es un tipo que tiene que leer hasta, tres, hasta dos párrafos de algo que eso tiene que decirlo al público. ¿Cómo que eso no es verdad? Entonces, una esto, verdad? Entonces, pero, ah, pero, pero tú, tú lo lo parte, que no, que no, no lo has visto en todas partes. No puedes tomar la palabra sin, eso, sin leer lo que no va a eso decir. Eso no es verdad. Déjame, déjame, déjame déjame déjame no es verdad. Por ejemplo, él habló ayer, ayer en La Vega. No. ¿Y qué leyó? Él habló aquí en San Francisco. No. ¿Y qué leyó? ¿Qué dijo, Tony? ¿Cuándo vino él aquí? En la pre-campaña. Estoy hablando en la pre-campaña. Antes de que que Es una campaña política por tratar a un hombre que salió como candidato y a ese eh, que dice Francis, que es un líder político, que fue presidente de la tres veces, déjame decir, déjame, tres veces, si sí, no es bueno, un líder político, tuya, eh, tres veces presidente de la República, en solo 30 o 40 días lo derrotó. No, no, lo lo derrotó. Mentira Todo es lo mentiras, Por favor. No. Por favor. A ver si tu versión, no Tony, y a escuchar no no y la contradicción no de tú no ellas, no nos preguntando. Nos ah, nos nos si no, si ¿O no tú que así, como Rosita? Nosotros somos comunicadores profesionales. no Y sabemos que tú vas a decir lo que está comiendo tu partido. Bueno, pues tú de a programa. Exacto. entiendes? lo que tengo que decir. Pero tampoco tú puedes venir a decirla pero, pero nosotros estamos pero es que, yendo, no, y lo derrotó, es que que lo derrotó, es que que no, ahí están los números, pero ahí es están la es números ahí están, es número? entonces lo que pasa es que, que si ustedes, no, ustedes no, eran no, la de la parte contraria no lo van a aceptar, pero no. la, la real la realidad lo dice la Junta, lo dicen los empresarios, lo dice la Iglesia, lo dicen la, todas las organizaciones sociales, solamente no los perremeistas y sus aliados nuevos de ahora un nuevo de ahora eso sí. como que se van a son lo no que, que cuestionan ese triunfo, ese, ese triunfo ese triunfo pero lo contrario de Gonzalo ahora son los lo que le ponen en despectiva a Lionel Fernández porque pues, tú eres un hijo de Lionel Fernández pero, pero, pero, y tu pero familia eso es que del que PLD, está. PLD, sí, pero pero que le si no no de memoria. Sí, si no no memoria. Pues ah, Tony una, no una pregunta una pregunta somos el partido de la liberación dominicana Tony Partido de la Liberación Dominicana. Eh, apoyamos a Leonel Fernando cuando fue presidente del partido, con toda la fuerza. Apoyamos a Danilo Medina cuando es presidente de la República, con toda la fuerza. Y apoyaremos al compañero que llegue, en este caso Gonzalo Castillo, con todas las fuerzas. Si Porque en definitiva es el PLD el instrumento. Es el órgano, es, es el partido que sustenta esas candidaturas y por eso dije inmediatamente sí. hace un momento que no es el hombre, es el partido. Juan Bosch lo, lo, lo planteaba muy claro, lo general, sin instrumento político, sin el PLD, ninguno es nadie. Nadie sin el PLD. Opinó, yo no soy nadie sin el PLD. ¿Qué opina usted de la propuesta Pero de nadie, gobierno de... Daniel no es nadie Tony. sin el PLD, Lionel eh, no es nadie sin el PLD. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Oye, ¿no? el, el, el problema es... Porque el problema es que tú tienes que... Eh, Interrogar dentro del contexto de lo que se está hablando. Él está diciendo cosas que, dijo, que supuestamente dijo Juan Bo. Claro. Déjeme decirle algo. El crecimiento del PLD como partido... Es debido a Lionel y no al crecimiento de Lionel. Eso es mentira. Partido, es debido al no, PLD. No, eso, eso, eso es mentira. En el año 96, o sea, es así. No proponió, en el año 96, no cuando Lionel subió a la presidencia de la República, aupado por Joaquín Balaguer. Quien hizo la transformación para no transformar al PLD sin... de un partido de si no cuadro no ganaba, a un partido abierto. Claro que sí fue él. No Lionel ganaba, ganaba. No. Lionel es ganaba por ejemplo, sí. Si, y lo si hizo, no hizo lo un partido el el el de masa. masa. No, no, y que que al el Frente el patriótico. patriótico no ganaba Lionel. Si no, no Ay Dios. Claro que no. Un partido de cuadro. Pero, vamos a a más, una pregunta. Pero, pero está desmentido eso que están ellos diciendo ahora, okay. porque el PLD en el 90 ganó las elecciones, aunque, no la, aunque Juan Bono no, y sin, sin Lionel. Y sin, y sin balaguer. Con el fraude, Yo no sé, con el fraude. No, lo ganó en el momento. La claro, verdad, y se la cayó... Ahí se, ah, se le ah, el argumento. Ahí, ahí la ganó Juan. Y, no, y, no, y, no, no, y ahora y, la ganó No, no o sea, González. Ahora se no la perdió. Una pregunta, si una pregunta, porque es estamos debatiendo que Entonces, se cae el argumento de ellos cuando Oye, no, hablas no, que el PLD si te lleva de los números quien ganó fue Balaguer entonces Tony balaguez, Tony fue Balaguer quien ganó y, y cuando le en el, la, la primera la, vuelta, vuelta en el 2000, el balaguez, ganó no voy eh, 36 o antes por ciento. Tony, una pregunta. La antes de la alianza con y, y yo creo que tenemos que centrar ahí, recuerden que, recuerden que, recuerden que una es una entrevista, que... eh, más no un debate, y tenemos que preguntar. No venga no a decir pregunta y lo que ya. Pregunta, Si va a preguntar, pregunta, no venga a ponerle el nombre de lo que pregunta No va a reprochar ahora. Ahora viene toda la calma. No, no, no. la calma no. No, no. No, no. No, nadie No, llamar a la calma a No. o a, otro. Preguntar, eh, a el, el, el, Después, el, el centro económico de de del Cibao si dale, pro, dale. Quiero, quiero hacer la pregunta Ajá. el centro sí. económico del Cibao en una encuesta que realizó hace unos días eh, presenta los números de que en el caso de, de ir todos los candidatos incluyendo Leonel Fernández el Abinader tiene un 42% frente a un 31% de Gonzalo Castillo. Estamos hablando de una diferencia de alrededor de 12 puntos. Sin embargo, si fueran solamente Gonzalo Castillo y Luis Abinader, entonces en ese caso Luis Abinader, según esa encuesta, ganaría con un 58% frente a un 34% de Gonzalo. 24 puntos de diferencia. El PLD, eh, eh, ¿qué responde? aquí en San Francisco a nivel nacional con relación Nosotros a eso. Nosotros hemos respondido que el PLD es el principal partido político Pero está actualmente. Así. Esa diferencia a está así. Nombre, porque el Centro Económico del Cibao, ustedes saben y todo el mundo sabe, ¿Tilera? que es un instrumento de la campaña electoral del señor Abinader. Trabaja para ese... Para, y, y, tiene, y tiene la encomienda de posicionar en la mente de la gente que Abinader su. ¿Pero de dónde sacó esos votos Abinader? Ese, ese porcentaje. Porque si el PLD se dividió, ¿para dónde cogió la gente? ¿Para donde Abinader o para donde Lionel? Tony. Yo me hago esa pregunta. ¿De dónde buscó oh, bueno, un claro. hombre que tenía un 28, un 30%? Ahora, porque hay una supuesta, una supuesta división del PLD, que no es no una división, un desprendimiento. Eh, esos votos se fueron del PLD para donde Abinader. Eso no es cierto. Porque si se fueron unos votos, fue para donde Lionel. ¿Qué porcentaje entonces, se llevó Lionel? Ent entonces, no es posible porque que el ab señor Abinader pueda aument es aumentar eh, esa proporción de votos. Si es posible que, le da que pueda alimentarla, la, la, porque la toda, compañía, la todas compañía... toda las personas que participan en Tony. una. En una visión de eso, en una encuesta que se sí. haga, no salen de los partidos políticos. La mayor parte de los dominicanos no tienen simpatía política. Y un desprendimiento que ocurre en un partido, se van de ese partido. Pero las personas que quieren un cambio, que no van y votan en las elecciones, pueden manifestar adherencia en un momento dado. entonces Bueno, eso pero no eso es, un eso es subjetivo sólido. de parte suya. solamente porque no es, son los desprendimientos de los usted partidos. Lo que sí es que nosotros por tenemos favor. estudios también. Y el PLD se mantiene en la principalía política de la República Dominicana, porque la gente no es tonta. La gente no va a inventar. Re, retornar al pasado es el caos el desorden, Luis y, es, y, es, es, decir, que, y es, es, es el abismo. Una pregunta, Ay. Puedes, por favor. No, en el abismo. No hace? es ahí, es ahí donde él dice... Pero... Lo como el nervioso. Gobierno de, de los últimos gobiernos de Leonel Fernández y del PLD. No es, es que Leonel no estamos Fernández. hablando de Leonel Fernández, lo primero es que Leonel mismo. Fernández no puede ser ni candidato siquiera. Pero ya lo es. No, ¿quién no. dijo? Ya lo está... No, Usted, tú vas y te inscribes también. Sí, pero y yo a voy, a y todo dónde? el que está Después aquí se inscribe. Ahora, cuando él es candidato, no él es candidato cuando la Junta Central Electoral en marzo lo acepte y lo proclame eh, como candidato Por el contrario, del él no lo, él no lo Cuando es. Cuando el Tribunal Constitucional no diga es. que no lo es, pero ahora lo es. No lo es. No lo es. No lo Entonces, es. No lo es. Entonces de todas maneras, lo aquí leonel es. está jugando. Vaina, él no está jugando es, está a llegar bien. al poder ya, porque él sabe que no tiene, no lo podía llegar con el PLD, mucho menos con un partido, no, con, con el lo, PTD o un partido nuevo. Es decir, él está jugando después de ser el presidente del partido, el partido que lo llevó al poder tres veces, él está jugando El partido a tratar... que llevó al poder veces. Ay, no, no, señora, Ay, no, no señor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, llevó no, no, no, Por señor. favor. Por favor, Él llegó solo. Él él tiene capacidad de Está bien, pero él, pero no pero pero que venga aquí como tranquilamente a decir lo que está diciendo. Lo que pasa a, pero yo, pero no, si no, lo que no, pasa es que él, él, él quiere él que yo diga lo que él lo que quiere decir. y pregunta. No es así. Una pregunta, él tiene, por favor. El eh, interés yo particular. Cuida, pero ¿Pero de, de, de, la la yo he sido fiel. Creen, pero... sí. Y bajito se puede yo hablar un poco fiel, más. Él se vendía pescado allí en no la Sánchez. Qué vaina. Tony. Eh, más allá porque no hemos limitado y en casi en los en todos los espacios donde se debate el tema de PLD PRD elecciones 2020 nos limitamos al tema de que si Gonzalo tiene los números que si que si es Lionel la propuesta de gobierno de Gonzalo Castillo, o sea, solo los escuchamos hablar de continuar con la obra del presidente Medina Que hablar de Gonzalo Castillo es hablar que lo mismo de Danilo Ahora bien, cuando se le pregunta en escenarios prácticamente elaborados Porque no participa en espacios donde pueda ser cuestionado de manera eh, fuerte En temas importantísimos y en los que la población y los medios de comunicación le gustaría escucharlo eh, No participa pero ante todo esto no vemos una respuesta de Gonzalo, eh, certera, de conocer los temas de gobernabilidad y simplemente dice que él es lo mismo que Danilo. No, eso no es correcto. Gonzalo Castillo primero ha ido a todos los programas de televisión del panel del país, es lo primero. Lo segundo es que tiene una propuesta, además de continuar la obra fenomenal de Danilo Medina, de, de la visita a sorpresas, de la escuela, de la tan extendida de, de los préstamos a los pequeños, medianos y a los, a los, a los microempresarios, del progreso en el estar no la calidad el crecimiento económico, está hablando de, del empleo, del aumento de, de, lo, del aumento de los sueldos, de la, del empleo a la primera persona. Está, está hablando de la seguridad ciudadana así como eh, garantizó la seguridad vial de este país en las principales carreteras, Gonzalo Castillo está diciendo que llevará ese programa a los barrios de la República Dominicana, es decir, que hay una, toda orquestado, todo un tinglado, para tratar de pintar a Gonzalo Castillo como inepto o como ¿Toma? que no tiene capacidad, porque no tiene el discurso, el discurso bonito de ¿Toma? otros, que pero la gente no quiere discurso, la gente quiere un hombre de trabajo, un hombre sencillo, no un hombre que sea confiable, que sea confiable Tony, y un, hombre, que y un, hombre, y así, un tonto. candidato ¿Tonto? que ¿Tonto? es un fenómeno político. Me en República Dominicana a, a, a, nadie lo puede negar. Y ellos están pasando desesperados. Que te digan todo lo que dijo ahí, callado. Callado así. Pero que no puede Mira, calladito así. Mira, calladito así. Gonzalo trabajando se embolsilló. 19 millones de Odebrecht y no aparecen los que están juzgados. Pero vamos a sentar usted lo que, la usted la usted lo que de tiene, de tiene que de hacer de es someter a la justicia. Y usted no, tiene no, prueba de eso. Fácil, porque pregunta, es muy fácil dictada, hablar aquí en los medios de comunicación. Pregunta, no, tan, no, no, tan, no, Otero, tan ligero Alicia Tan ligero Alicia claro, no eso. Claro Eso ¿no? es falso. No, sí. Eso es falso. Oye, favor Eso no, es falso. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Yo. Tengo una limpia bota de limpiar zapatos. Yo iba para Santiago y me quedé en la vega y no alcancé el éxito. La yo, mitad de las mujeres son yo, la mitad de los población. Yo estoy población. cansado de, de, de trabajar y de hacer y he cansado de ir a Santiago a la capital y no he encontrado el éxito. Y es verdad que ese es el candidato de ustedes. ¿Cómo fue? No entendí la, la población pregunta. población de la mitad... De no, la precisamente, mitad de la... precisamente ese es el objetivo. Eh, ese es el candidato. Ese es el candidato. No, que no es piensan? solamente el candidato que se va a ser el próximo presidente de la república. Y lo vamos a ver en mayo del 2020. Porque este pueblo no es tonto este pueblo no vuelve para atrás sí, porque con tú estás diciendo que es tonto porque tú estás diciendo que va a ser un, con presidente un, con un, y solamente un con pueblo tonto elegir un, un, un candidato un a la presidencia no Así que quebró los sectores Vamos a nacionales a aquel lado, que quebró que el país un, un partido que Respect no veía gas que haya ni azúcar, azúcar ni exacto, agua porque tenemos que ser el dólar disparado el pueblo dominicano quiere un hombre de trabajo, un hombre sencillo, pero que garantice la estabilidad, el crecimiento y el progreso de los dominicanos. Y solo el partido de la liberación dominicana puede conseguir eso, una formal para Una pregunta, ¿cómo está el PLD en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte? Bueno, el PLD está trabajando de eh, arrancando con Abajé, la campaña vale. municipal que va a garantizar claro, la victoria entendés. de la compañera Miledis Núñez aquí en el municipio de San Francisco sí, de Macorís. Claro, es un claro. trabajo que vamos a ver los frutos. Hay, hay varios frentes, va eh, ¿verdad? Ya que están preparados para enfrentar específicamente a, a Miledis. ¿Cuál es la, la es, una, es una liga de. Marco con Cacata, que el PLD está preparado para, para contrarrestarla. No importa cómo se lleve, cómo se lleve. Nosotros vamos a trabajar en base a una obra de gobierno y un partido organizado. Unido en, esta, en este momento para garantizar la, la permanencia del PLD <risa> como única vía <risa> como única Mira, vía se pararon del se progreso, del bienestar, y se fueron no aguantan Escúchame, Tony se no? pararon y se fueron es que, eh, el que ellos, ahí porque no aguantan es que no se tienen argumento pero, pero, pero, no aguantan pero, pero, porque pero, ellos se ellos, ellos pero, no son pero, pero entra ellos no son ellos no, ellos no son comunicadores, ellos son activistas de un partido político que vienen, que vienen aquí a tratar de contrarrestar. No aguantan. No quieren, no quieren hacer la pregunta y no quieren dejar que uno conteste. Porque nosotros podemos contestarle. A todos ellos, porque ellos son de la misma... ¿Y por qué le tienen miedo a la cacata y a lo más Le tienen miedo. ¿Y por qué? Bueno, Tony. porque son... son, son uh, eh... Gracias, Tony. No. Tony, muchísimas gracias, Tony. Dirigente del PLD, o sea, es una manera de... Es importante. <risa> es, in, diferente. es importante porque el pueblo dominicano se da cuenta de que ellos quieren, de democracia no tienen nada, pero ellos quieren avasallar y quieren te hacen la pregunta y no quieren dejarte contestar ayer, para que el pueblo ayer. dominicano ayer. y el pueblo ayer. Ayer. no podían Francis. no, no podían pero, sí. si oh, pero, pero fue si ahora que, que se han fue, fue ahora fue, fue, fue ahora que se pararon fue fueron ustedes que se pararon a un periodista que comete lo que tú dices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 todo lo que yo estoy haciendo es bueno y lo que hacen nosotros es malo. Ah, yo ustedes Mira, que... Si tú no eliges a Gonzalo Castillo, entonces el pueblo es un estúpido. No, no, no entonces, qué es imposible? Vale, el... Vámonos a una entonces, pausa. Vamos tú, a una tú, pausa. Lo que, tú lo que tiene que venir aquí vamos como activista político, no como, gracias, no como gracias comunicador. Todos, gracias. El pueblo gracias, gracias. vio ahí